Hola gente y bienvenidos a un nuevo tutorial de programación. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo crear una familia de iconos para nuestra aplicación Flutter de manera de tener una suite homogénea para toda la aplicación. Si estás interesado en aprender a desarrollar aplicaciones móviles con ejemplos reales y tutoriales, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. También quiero recordarte que puedes apoyar al canal a través de mi Patreon, tal como lo hace FranGM75. Muchas gracias a vos y ahora sí, vamos con el video. Una de las cosas que hace que nuestra aplicación se vea mejor, sea más linda y tenga más sentido en, como un todo, suele ser que nuestro diseño tenga como una línea general que sea seguida en todas las páginas. Además de la paleta de colores y el estilo de imágenes que utilizamos, una cosa muy importante suelen ser los iconos. Si vemos la aplicación de gastos que, que venimos construyendo ya en varios capítulos y nos ponemos a ver en los iconos que estamos utilizando, vemos que por ejemplo el icono del engranaje para ir a la parte de configuraciones no tiene mucho que ver con el estilo de los otros iconos. El más tampoco porque tiene como una línea mucho más suave. Incluso la cámara y el calendario tampoco tienen mucho que ver con el diseño de los otros iconos. Esto lo que genera es que la interfaz empiece a verse como sucia, como desordenada. Por lo tanto, llega un punto en el que es bueno unificar el estilo de nuestros iconos. Otra cosa importante a veces es destacar nuestra aplicación frente a otras aplicaciones teniendo un icono un poco más... Eh, refinado, por así decirlo, un poco más elaborado, o al revés, mucho más simple. Y si nosotros vemos aplicaciones de ciertas marcas, podemos notar que las marcas tienen una línea propia para diseñar sus iconos. Y esto es lo que le da la impronta hacia el usuario, que le da un sentido de pertenencia de estoy usando tal aplicación y no otra. Como nosotros tenemos muy a mano el tema de la librería de iconos de Material Design, solemos usar esa. El problema que tiene, y problema entre comillas, es que son todos iguales para cualquiera que los utilice por lo tanto nuestra aplicación no tiene ningún distintivo con respecto a cualquier otra aplicación entonces la idea hoy es ver cómo unificar todos los iconos que usamos en esta aplicación y a su vez tratar de hacerlo con una librería propia de iconos que vamos a crear desde cero a fin de que la podamos utilizar de ahora en más a su vez vamos a tratar de usar una librería de iconos que no sea ni, ni la de Icons de Material Design ni la Font Awesome que venimos también utilizando. Si vemos acá nuestra pantalla de Home, los cuatro iconos utilizados en esta pantalla están acá en estos Children dentro de la fila. Y tenemos uno que es el gráfico de línea, el gráfico de Pi, la billetera y el icono de Settings. Estas clases como Icons y Font Awesome Icons, si vamos a revisarlas, como están construidas, vemos que básicamente tiene un constructor privado para que no podamos crear una instancia y luego tiene muchos campos que son de tipo static const para que el compilador pueda optimizarlo en tiempo de compilación que tiene muchos campos de tipo icon data y estos icon data están representados básicamente por, por un número y por un font family esto significa que los icon data en realidad es un mapeo entre una tipografía que está instalada, en este caso en la Material Icons, y un número que representa el carácter dentro de esa tipografía. Cuando nosotros tenemos una tipografía de símbolos, en general lo que se hace es decir, bueno, la A equivale a tal símbolo, la B a tal otro y así sucesivamente. Eso depende de quién haga la librería y nos permite de manera fácil utilizar iconos como si fueran caracteres. Si sí, vamos a ver la clase esta, Font Awesome Icons, vemos que es igual tiene muchos campos static const que son de tipo icon data y en este caso utiliza otra clase que puede ser icon data brains icon data regular y icon data solid que si vamos a ver son todas icon data como las, las que teníamos recién en el, la librería de icons la única diferencia es que cambia el font family para no repetirlo tanto crea una clase y de esa manera dejar más limpio este archivo, pero este numerito de nuevo viene haciendo cuál es el número de carácter dentro de la tipografía seleccionada por el font family. Sabiendo esto, armar nuestro propio set de iconos sería crear nuestra propia tipografía en donde podamos decir cuáles son los iconos que tiene esa tipografía y luego escribir todos estos mapeos a fin de poder importarlos en Flutter y utilizarlos directamente con una clase junto un atributo con el nombre de ese icono y poder pasárselo o a los botones o también pasárselo directamente a las clases icon Idealmente, en un contexto de un proyecto grande, quizás tendríamos un diseñador o contrataríamos un diseñador para que nos diseñe estos iconos Estos iconos se pueden diseñar en diferentes formatos, lo más típico es que sean en un formato vectorial como es el SBG. y a partir de esos SVG se puede crear una tipografía TrueType que es la que después se termina utilizando para importar en Flutter. Como yo no soy diseñador y no tengo a ninguno en este momento mientras estoy grabando el video para trabajar en conjunto lo que vamos a hacer es buscar una tipografía en internet que nos sirva y que tenga los iconos que vamos a querer usar y a partir de ahí vamos a generar una tipografía propia con esos iconos y luego ver cómo lo vamos a importar en nuestro proyecto. One eternity later. Estuve buscando mucho, hay un montón de páginas donde se pueden bajar iconos y pack de iconos y tipografías. Encontré muchas muy buenas, algunas dibujadas así como a mano, que, que estaban muy buenas. Lo que no encontré fueron muchas que tuvieron la fuente en SVG. Es por eso que me voy a quedar con este pack que se llama Iconum, que tiene una versión free con la que voy a poder trabajar es la versión más chica de 490 iconos la versión paga llega a tener hasta 1600 iconos lo cual es bastante grande pero sepan que lo que yo voy a hacer a partir de este de esta tipografía lo podemos hacer con cualquier otra sin ningún problema si vemos en esta tipografía tenemos un montón de iconos los iconos que me van a interesar a mí son la cámara de fotos para la parte de adjuntar un archivo al, al gasto Después me va a interesar la tarjeta de crédito, que es una de las cuatro imágenes que van abajo. En vez del wallet vamos a usar la tarjeta de crédito, que cumple más o menos la misma función. Luego acá tengo varios, varios gráficos. Vamos a usar el pie chart y vamos seguramente a usar este stat bars para la parte del switch entre los diferentes tipos de gráficos. Y me estaría faltando uno para la configuración, que tendríamos que hacer un engranaje, que vendría a ser este cog por ejemplo, y nos estaría faltando uno de calendario, como el calendar este para seleccionar una fecha. Esos son los iconos que vamos a tomar de todos estos 490, nos vamos a quedar con esos y vamos a crear una tipografía especial para nuestra aplicación. Así que vamos a bajar esto y empezar a trabajar. Una vez que bajamos el archivo, en este caso viene con un montón de información, esta es bastante completa la librería de iconos esta, nos dan las cosas en Postscript, nos dan los iconos en, en, en formato TrueType y nos dan algunos CSS para trabajar en la web, nos dan los archivos originales de Illustrator, este, un PDF con todos los iconos, un archivo Photoshop para poder copiar y pegar dentro de Photoshop, un PDF por cada icono, archivos PNG en varios tamaños y lo que más nos interesa a nosotros son los archivos SVG. Algunas tipografías entregan los SVGs en un solo archivo SVG con todas las tipografías y otros como este en archivos separados. Para el proceso que vamos a hacer no debería haber diferencia, pero sepan que pueden encontrarlo en esas dos formas, o todo junto o separado. Voy a separar primero los que nosotros queremos y luego vamos a ver cómo vamos a convertir esto en una tipografía que podemos utilizar como iconos dentro de Flat. El hecho de que estén ordenados por número y no alfabéticamente hace que esto sea un poco un desafío, pero lo vamos a sacar. Ahí seleccionamos los 6 que queremos utilizar y me los voy a mover a la carpeta raíz donde los pueda encontrar mucho más fácil. Finalmente, cambié la tarjeta de crédito por uno de un carrito de compras que vendría a ser este porque en esa funcionalidad en realidad más adelante vamos a implementar algo para un carrito de compras. Ahora que tengo estos SVG, lo que tenemos que hacer es crear una fuente TrueType. Hay varias formas de hacer esto, hay varias herramientas online que nos permiten crear esta tipografía. Pero la que nos va a interesar a nosotros es esta que se llama Flutter Icon, que nos permite generar una tipografía y a su vez nos permite generar la clase con todos los mapeos, es decir, con todos los icon data directamente a partir de nuestra selección. En esta selección la podemos armar utilizando acá las librerías predeterminadas como la de Material Icons o podemos usar esta fuente de, de Fontélico para hacer una fuente con, con estos iconos o podemos agregar iconos de Font Awesome o de Typo y así con otros tipos de fuentes. Es decir, tiene varias fuentes predeterminadas que podemos utilizar lo único que tienen que tener cuidado es el tema de la licencia y ver si la licencia les permite un uso gratuito y comercial en el caso de que la aplicación sea comercial pero vean que tienen un montón de tipografías desde las cuales pueden seleccionar su pack de iconos y hacer algo más customizado que es solo Material Icons en el caso de que tengamos nuestros iconos lo que podemos hacer es usar esta sección de Custom Icons para generar nuestra propia matriz de iconos para eso vamos a seleccionar los seis iconos que nosotros queremos utilizar y los vamos a arrastrar a esta zona de la pantalla y es posible que nos tire algunas, algunos warnings. Esto es porque a veces necesita que los SVG tengan unas propiedades específicas, pero si los importa sin ningún problema te, podríamos decir que se importó correctamente. Si no, acá aparece un cuadrado en blanco y no, no aparece el icono si ponemos el mouse arriba de esto vemos que tienen un nombre y un tag hay que asegurarse que esos nombres sean únicos y que sean los nombres que nosotros querramos utilizar como los nombres de los atributos en nuestro código Flutter nosotros vamos a ir editando y lo que voy a hacer es sacarle básicamente el prefijo del de número para que me queden solamente los atributos con nombre y sin los números esto es porque como este, nom este nombre se va a utilizar en, para generar un atributo en una clase, esa clase no puede, ese atributo no puede empezar con un número y esto lo vamos a repetir para todos los iconos esto si no lo queremos hacer ahora lo podemos, lo podemos hacer después directamente en el código esto es simplemente para ahorrar un poco de tiempo una vez que tenemos arreglados los, nombre, los nombres de nuestros iconos tenemos que seleccionar cuáles queremos exportar y acá ven que se me habilita el botón de download y me dice cuántos iconos vamos a agregar en esta tipografía. También pueden seleccionar arrastrando un selector de manera simple. Lo otro que tenemos que hacer es acá utilice, decir cómo se va a llamar la clase en Dart con el cual queremos identificar estos iconos. En este caso háganle caso a este warning que le dice que use un. les avisa que tiene que ser un nombre válido para nombres de clase en Flutter. Entonces, por ejemplo, no podría ser en minúscula. Porque no es válido una clase con nombre en minúscula. Y como recomendación, utilicen el sufijo icons para seguir la convención, como tenemos el icons en hours on flutter, black, flutter hours on icons, etc. Es una convención. Si termina en icons, sé que todos los atributos de esa clase son icon data para utilizar en nuestra aplicación. Luego de eso le damos al botón download, nos va a bajar un archivo que se llama Flutter Icons con un hash, y una vez que lo hayan descargado y descomprimido, pueden ver que acá tenemos un archivo .dart, que se llama got como gasto Icons Icons. Me repite la palabra Icons, pero ahora vamos a ver en el código que el nombre de la clase no lo tiene repetido el Icons este archivo es json que no lo vamos a utilizar y en la carpeta fonts me entrega un archivo llamado como gasto icons que es la tipografía que vamos a utilizar en nuestra aplicación abrimos ahora nuestro proyecto en android studio lo que vamos a hacer ahora es mover el archivo ttf a nuestra carpeta de assets para poder leerlo y nuestro archivo dart lo vamos a mover a la carpeta lib podemos cerrar ya la carpeta y volvemos al simulador. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el pubspay.yaml y necesitamos configurar una tipografía que apunte a nuestro archivo como gastoicons.tf. Si no sabemos cómo hacerlo a mano o no estamos seguros cuáles son, los, a, cuáles son los valores que tenemos que poner en cada campo, podemos venir directamente a este archivo que generamos y si vamos a ver en los comentarios ya esta página nos agrega qué es lo que tenemos que copiar y pegar para agregar el pubspec.yaml por lo que puedo borrar esto y podemos pegar directamente los valores para nuestra tipografía la única diferencia es que nosotros lo guardamos en una carpeta que se llama assets por lo tanto tenemos que cambiar ese valor le damos a packages get y con esto la tipografía va a quedar configurada para ser utilizada en el proyecto si ahora vemos este archivo como gasto icons lo primero que voy a hacer es renombrarlo para sacarle el icon duplicado porque me molesta un poquito vemos que tenemos una clase de llama como gasto icons que tiene un constructor privado acá tiene definido cómo se llama la familia de la font que estamos utilizando que es, que es como gasto icons que coincide con el family que acabamos de configurar en el yaml eso es importante. Si llegamos a modificar este valor, tenemos que venir y modificar esta constante. Y después vemos que tenemos un montón de static const icon data, con los nombres que generamos en el carrito recién, como camera, card, calendar, cog pie chart y Stat. cog es poco intuitivo, por lo tanto lo voy a renombrar como settings. Y vean que acá me aparecen varios números en hexadecimal que son el número de carácter dentro de la tipografía. Lo bueno de utilizar esta página es que yo no tengo que andar adivinando qué número de carácter estoy usando porque no es nada intuitivo. Ahora sí, ya teniendo este archivo importado en mi proyecto, vamos a proceder a cambiar todos los iconos de nuestra aplicación. Por lo tanto, vamos a usar el como gasto icons punto stat bars para el primer icono de nuestra botón bar vamos a usar el pie chart como segundo icono luego vamos a utilizar el carrito de compras que va a ser algo que de pronto vamos a implementar y por último vamos a poner el icono de settings para la página de agregar Vamos a cambiar el Calendar Today por nuestro Calendar. Es importante importar el archivo, obviamente. Y para el caso de la, cam de la cámara, vamos a utilizar el icono que se llama Cámara. cámara Vamos a detener la aplicación, reiniciarla de cero porque cambiamos un asset y necesitamos que se regenere y se suba con la aplicación de nuevo. La aplicación se reinicia y ahora vemos que los cuatro iconos que tenemos Aquí debajo tienen un aspecto mucho más parecido entre sí y si vamos a la pantalla a agregar, estos dos iconos también tienen un aspecto más homogéneo. Ahora por ejemplo me di cuenta que me faltó el símbolo más, entonces si queremos actualizar nuestra tipografía TTF y nuestra clase para soportar un nuevo icono, Simplemente lo que tenemos que hacer es venir a la página FlutterIcon.com nuevamente Y tenemos que agregarle un icono más a fin de poder soportar el signo más Entonces vamos a agregar este plus, por lo tanto vamos a venir de vuelta a la carpeta SVG Buscar el que se llame plus y me lo voy a llevar a la página de Icon. Acá medio da lo mismo en qué posición lo agrega. Si le vamos a editar el nombre y le vamos a sacar el número de adelante y vamos a darle de vuelta a download. Si abrimos el zip que descargamos, nuevamente tengo un archivo TTF y otra vez tengo un archivo como gasto icons icons.tar El TTF directamente lo muevo a mi carpeta assets y le hago un overwrite, un reemplazo. Para tener la nueva versión y el icon icons.dart, si quiero lo puedo abrir y directamente copiarme solo la línea que agrega el plus. Como vemos, los números se mantienen arrancando de 800 a 805, por lo tanto, estos son todos iguales. Y vamos a agregar el símbolo plus al final. Si sí, eso hay que verificarlo, que si los números cambian tendría que copiar todos los atributos, no solamente el primero y ahora sí, en mi homepage tengo que buscar el action button y en vez de usar el icons add tengo que usar el como gasto icons.plus nuevamente reinicio la aplicación para tener la última versión del TrueType font y ahora reinicio la aplicación y el botón de más tiene mucho más que ver ahora con el estilo de la iconografía general de la aplicación que lo que tenía antes y eso no afecta a la animación de entrada de la pantalla de agregar un gasto. Con esta técnica podemos tomar cualquier tipografía gratuita y de uso libre que encontremos en internet y hacer nuestra propia iconografía, esto vale tanto para iconos para utilizar en botones, como si tuviéramos emoticones o si quisiéramos hacernos sé, en los botones de login con botones de redes sociales, con algunos logos más elaborados de las redes sociales, también lo podríamos utilizar. Hay un montón de tipografías de estilo. Siempre tengan en cuenta el tipo de licencia de la tipografía que van a utilizar. No todas son gratuitas, no todas son de uso comercial. Así que lean e infórmense sobre la licencia para no tener un problema. Gente, esto es todo para el capítulo de hoy. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún video. Y para quien lo quiera, pueden suscribirse en mi Patreon para tener acceso exclusivo a nuevos contenidos que van a estar saliendo, calculo, entre febrero y marzo. Voy a empezar a poner contenido exclusivo. Y los videos los miércoles en lugar de los jueves. Sin nada más que pegar, nos vemos la semana que viene.